gente de YouTube pues estamos aquí con uno video más para ganar este es, son los cuatro papás y bueno el día de hoy vamos a hacer un reto que se llama patadas extremas bueno el eh, juego se consiste así uno de nuestros suscriptores nos mandó un comentario eh, a lo último que lo, que lo vamos a saludar eh, se, se trata así él es piedra pero tijera el que el que gane el que pierda pierda por ejemplo. Bueno ajá, perdió el juego, patadas extremas te consiste que si él pierde te mete una patada en el, to en el culo pero por supuesto sin hinchó la cipe. pero no pero no ¿Tienden? si pierde más de 15 veces tengo que hacerle una penitencia como un ejemplo, como es un o, eh, crudo o o una, una, una cucharita de aceite, cosas así ¿Entiendes? Entonces, esto comenzará ahora Bueno, empezaremos ya Dale. Vamos a ver cómo va esto oh. ¿De la luz, Ok Viera tijeras, 1, 2, tres ya Viera ponerte tijeras, 1, 2, tres ya Maldito. ¡Toma! No me di las piernas, tonto Fallo, fallo, fallo No, llevo una Quiero llevo no te llegas. Un, dos, tres, ya Quiero papel, no te dijera. Un, dos, tres, ya No me vayas patriotando, no me acuerdo Que yo sé que tú practicas karate y tus patadas son duras Ten cuidado, ten cuidado, no me acuerdo ¡Ay, uuuh. ya, okay. Okay. ya, más. ya, ya, ya, ya, ya, dos, tres, ya, ya, ya, ya, ¡Maldito! maldito. ¿Cuánto llevamos? Dos perdías yo y tú. Oh, ya. No, sé sí, ¿qué quieres? Que me bajes los choros así. O sea, malo, chico. <ríe> dale. No, no me vayas a meter a botarlo. ¡Ay, amor! <ríe> Te pegué Pierra, para que lo siga. Punto, ¡Coño! ¡Coño! No me tira. Vale. Nerio, por favor. Agáchese. O hace peor. No vale, no, no, no le di las piernas. Vale. Me Ojo, oh, ni una navegada, ni una patada. Ojo. Oh. Ya veo. Dale, dale. ¿Cuánto? ¿Cuántos? Vamos tres, tres, yo, yo, yo perdí tres y tú una. Señora directora, por favor, lleva la cuenta. De eso, ¿de cuántas llevamos perdidas cada uno? Suscriptores, listo, No, no, no, cuenta Dale, que pues, por dijera, un, dos, tres, ya. ¡Maldito! ¡Y un más el cielo que bueno. La ¡No! <ríe> ya, pues. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! cosa ¡No! ¡No! ¡No! a ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ay, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, ya. Mira, Roberto, mira. Un, dos. ya. ¡Mario! Okay, ya tengo un presentimiento. Tengo un presentimiento que él, este niñito, va a perder. ¿Cuántas llevamos, señora directora? Cinco. Cinco. Y no, bueno. cinco, cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! <ríe> No, claro, claro, claro. Dos putos. Eh. Ah, de verdad, para ver. Mira, pero es una stripper así. ¡Ay! <risa> ya, ¿eh? me ya. Me pone más. Más táctico. ¿Cuántos minutos ya llevo? ¿Qué ¿Ya de todo, chamo? ¿Estás grabando? Bueno, ¡Eh! Pero ¡Eh! Está... ¡Caño! ¡Al verdad! Pida papel de Un, dos, tres. ¡Ya! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Tiro! Ah. Ah. ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! Es el, el, el que se exhibe en YouTube. ¡Yo me exhibí! ¡Ay, ah, marica, ¡No, mis mi golpes son suaves, ¡Así que me tiene que suave! ¡Ahora voy a abrachar! ¿eh? te joda. Ay, coñazo hoy. fuera de tijera. ¡Un, dos, tres, fuera Coño. Joda. Dito. Dale, dale, Ten cuídate. Ay, mamá! ¿Cuántas llevamos allá? Se ya? Seis a dos. a Pierre, papa tierra, 1, 2, 3, ya. Pierra, papa tierra, 1, 2, 3, ya. Toma. <tose> ya, pero eso me ha hecho tanto. Exhídete, exhídete. ¡Eh! Ya. <tose> no valió. No valió. Otra vez. Me no la pego en la espalda. Ni en las piernas. Caído. No, no, no, nunca me a a fútbol, viste. ¿sí? no. Pero, no, me por, eso, por eso es que me metí en un baje. Señora directora, ¿quieres recibir más de No, patas? No, ¿a lo que fue esa? No sé. ¿Quién sabe lo que fue esa? Esa es la idea. Vale, vale. Dale, pero pues vamos a subir la intensidad esta vez. Cuíralo. Cuíralo. Un, dos, tres, ya. Cuíralo. Cuíralo. Cuíralo. Un, dos, tres, ya. Ay, por fin. Se está haciendo justicia en este planeta. ¡Pero más fuerza! ¡Maldito! Este que me ha un peo. ¡Eh, eh, eh! Dale, dale. ya, Quiero, a ver, a ver, a ver, a ver, a con a ver, a pero con ver, a con No ver, si tengo a no No, no, con estas piernas, ver, a ver, a ver, ¡No! No, no, no, no con eh, pues, pues, Ay, no. Vamos con, vamos con cuánto? 7 eh, sí, a 4. Un... ¿A 4? A 4 yo, yo te di 4 a ti. Era la verdadera, punto, a 3 ya. A ti, a ti. Eh, a ti. ¡Ay, coño! no! Me tengo que lavar el pie. Los no, vecinos como que no me están escuchando? pero... no, coño madre! Ya. Ya, ya. Ah, sí, bien. Vez, ve. bien. tú, todo, bueno, Ya, Siento de ya! No, no, no, no, no, no. Tú me bailas. Ya. Ne necesito no, tu... un trabajo. Ne necesito un buen rato. rato. Listo, listo. Háblame, <ríe> David. Que nadie se Dime, no Ahí. huevo. Estamos disfrutando este canal, ¿vale? Espera, vamos a dos, tres, ya. ¡Fuego! ¿Cuánto cuánto? ¿Ocho a cinco? Ocho a cinco. Nueve a Ah, ok. Nueve a cinco. Que no, no tiene fuerza, hijo. ¡Ea! Esto ganaba no. La broma me vio ahí. Ya. Ah, ya va. Ya va. Ya va. Y ya estoy perdiendo Vamos 10 a 6 a, a, a, a O sea, no me faltan 5 para hacer reto. En serio, ¿es Cuido, papá? Ay mamá Agállate más, No, que No, ¿sí? ¿Cómo? No, ¿sí? No, te parto una bola doblaremos 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dije cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cu no. <ríe> no vale, que no, no vale. Claro, el, la, la piedra pesa el 4. La piedra vence el 4. No, porque el 4 el 4 que 4 eh, pits eh. no, no, no, no, no, eso no vale, dale otra vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Otra vez con mi 4, vale 1, 2, 3, 4 Ya te ya, ya, ya iba a hacer 4 otra vez 11, ¿a qué? No, ah, ya, me, ya me faltan 4 A 6, ya me faltan 4 para ya Por favor, estás no me prestando te lo juro, te lo juro. Juranme por... Dale, dale, dale. Ay, mono. ¡Hola! Medio. Oh. Esto no es una pantalla normal, esto es una pared. No pensaba que era un da... Dale. Ya. Dale. dale. Una, dos, tres. al menos me combina no, pero no te queda el color rojo dame, dame, dame. perdón por Ay, hacerlo no tanto, no me ha servido más largo maldito mame mame mame mame mame mame mame mame mame la bordela vamos cuánta cuánta 11 a 6 a 7 a 7 ya 11 no. ya permite faltan 4 vale. ya va a ver la tijera 1 2 3 ya ya va a ver tijera 1 2 3 ya ya va a ver tijera 1 2 3 ya, ya, papel, Un, dos, tres, ya. No, toma no. yo sabía tu truco sí. ¡DEM! pega ¡Uy! No, me paraste una bola. <risa> Uy, docina, ¿vale? No, sí, No, sí, no, en serio, me paraste una bola no, no, sí, para esta... para esta, no voy Para, Gente, pongan los comentarios. ¿A ustedes le han pateado una bola? No he sentido esa sensación así, pero... No, creo que... Pero pónganme los comentarios. quiero, bueno, un, dos, tres, ya, quiero, dos, ya, quiero, bueno, un, dos, tres, ya, y ya, Uno, dos, tres, ya, sabía que ya, ya, ya, sabe, ya, sabe que no, ya a ver No ya, ya, perdí, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Oh, hombre pero quien sabe a lo no? mejor el señor Goku viene y va a... ¡Y te mierda dale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perdón me pasé la cuenta <risa> no entiendo no era <risa> piro <risa> 1, 2, 3 de robot hasta 10 dale no pero pero no, dale mira vamos a hacer, 1, 2, 3, 4 ya ya ya ya ya ya ya Dale, dale, dale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 no, salió un 4 ¡Arra cueva! Ya tengo la mañita ya con el 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oye, se tiene el culo super... plancha ahí Ahí está, te vas a quedar ¡Ay! ¿Cuánto cuánto? 13 3, 3, a 6, 8 a 8. O sea que ya. Ya, ya perdiste, creo que. Era, vamos a ver, tira. 1, 2, 3, ya. Aún puedo dar la batalla. Ay. Uh. ¡Ah, no, mano, no! No, no, ah, otra no. Cortale la bola. No, no, no sería Ahí, ay. No, chavo, por ahí es una obra de verdad. Ah, corta, corta. Bueno, ya empezamos ya, miren cómo quedé. Bueno, léale <risa> Mira la papelera tijera Un, dos, tres, ya Mira la papelera tijera Un, dos, tres, ya Mira la papelera tijera Un, dos, tres, ya Mira la papelera tijera Un, dos, tres, ya No, ya perdiste Ya, que, ¿Para qué luchas? ¿Para qué ah, luchas? Ah, ¿Para qué luchas y yo perdiste? ¿Sabes que te pones? Ya, a pones? Pero yo, ya <risa> sabes No lo digas todavía ay mamá, bueno cuidado en la quina si te avisas la te un... no, no, no, no, no no no no no ibaso, no no Uno, dos, tres, cuatro, no Ya, no confundiste. Dale, no no no no no no no no no no no 14, o sea, pues. A no 14. Ah, 14. Bueno, miren, no, miren. tengo Esto es muerte súbita, si él me gana a mí. Entonces, bueno, pero tengo una pequeña oportunidad. Adelante, te la vas a supuesto. qué. Dale, la yo? ya? Sí, me a ver. que pero, pero para que no te patees y no te pongas así No, ponte ah, así, así como me pongo yo Ay, no, pero en la espalda no En la verdad, en la, la espalda no Es fea Disculpa, pero... Me ¿Vas, vas a poner coxi <risa> No La columna ¿Quieres coxi? Me dio recibiendo muchos golpes No, pero tú te la vas a descobrar cuando me gane me hace subir. A ver. Ah. Muerte súbita. ¡Dios, madre No. ¡No! ¡No, sí, no era! saludo! ¡Mentis saludo! ¿Qué? 14 a 11. A 11. ¡Dios! Dale, Voy a tratar de pegarte ya. Voy a tratar de marcar bien el gol. Ay, déjame así, no hombre. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya, me equivoqué. No, no. Sí, ¿sí? me equivoqué. Eh, sí, sí. Me equivoqué. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya me dio. Me dio, me dio. Bueno, gente. Ya mí, ya mis amigos, ya están para la casa de la productora buscarla, eh, lo que se va a comer. Ay, mi hija se va a comer, come agiticante, muerto, asqueroso, asqueroso. Es ahí. Yo me la hago esa maldad, pero. Vamos a hacer algo. Lo voy a comer con, con esto, ¿eh? para que vean pa que, que yo no soy tan malo. Para que vean que yo no soy tan malo. Lo voy a comer con, con él. Claro, y, y un buen vaso de agua así al ladito, porque eso es mentira. Bueno. Ya ya, ya, ya llegó, ya llegó. Ay, marracho, rápido, ah, bueno, entonces, le llegó la productora. Y bueno. el idioma, que compres, ¿Sí? el no me completo No, completos, no seas malo. Bueno. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? No. Sí, está bueno, este, ay, vamos a venir con el reto mío. No, no se no, nota. No, no, ah, esto. Más picante, venezolano. Ah, ya. Vamos a preparar primero la escena. Bueno, como yo dije hace rato, los te lo tengo que comer con él porque no sé tan rato. ¿ver? Y más que bueno. ¿no? Ah, oh, como ¿Quién come? Vamos a comer primero por pedacitos. Bueno. Sí, para que sea más doloroso. A ver, ¿quién come primero? Los dos al mismo tiempo. No, tú. Ah, los dos al mismo tiempo. Uno, dos, 3 Si pudieras subir un poco... Y ¿De quién comenzó? Lo juro. De una, de una, de una. Ya va, vamos a ¿eh? ver quién aguanta. No manda? Está picando. ¿Qué El problema está ya que ascendería a a que la ¿Ya? ¡Ah, mi! ¡No! ¡Qué horrible! No, ahora Melio, tú no eres padre, eres padre. Bueno, gente... Eh, en un segundo le mandaremos saludos al, al que nos mandó este reto y voy al diablo nos vemos en un minuto bueno entonces eh, es hora del saludo bueno mi gran amigo Miguel Simón cuando nos envió este mensaje yo vi Dios porque, es, porque fue el primer comentario de los, de los videos que hemos hecho sí porque nadie ha comentado solamente esa persona y y cuando nos comentó nos puso ese reto y por Dios pues, claro claro porque no vamos a saludar Miguel Simón te en serio te admiro te, te saludamos te saludamos de Venezuela no sé de dónde eres Entonces, por el, por el, este por la forma en la que escribiste se nota que eres español ¿no? sí. español ex pero en realidad muchas gracias por ese comentario y por la confianza que tuviste con nosotros. Sí, por haber este visto este, nuestro talento en el futuro para poder. Y bueno, espero que te suscribas, le des manito arriba y le activa la campanita. Pero no tanto, no tanto nosotros pedimos una manito arriba, sino que nosotros te damos una manito arriba a ti. Universo. Y bueno, entonces, eso es todo. Chao, chao.